Hola amigos de Valencia y alrededores, soy Víctor de Maestro Espada y solo quería deciros que el próximo 3 de junio estaremos llevando nuestro folclore al ethno music así que nada, esperamos veros a todos ahí. Un besito.